¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas, y la ganadora de la encuesta fue... ¡Feliz día de tu muerte 2! Por cierto, si no visteis el errores de la primera parte, pausa del vídeo y pinchad aquí. ¡Dentro vídeo! La película comienza al día siguiente del cumpleaños de Tri, donde el compañero de Carter se despierta en un coche. Ryan camina hacia su habitación, y cuando entra se encuentra a Carter intentando... Entrar en Matrix con Tree, ¿eh? Como es normal, intentaron reproducir la decoración de la habitación de la primera película, pero vemos que no lo consiguieron al 100%. ¿Cuántas diferencias veis entre estas dos imágenes? También ocurre lo mismo con el tablón que hay en la entrada, y con las pegatinas que hay tras la puerta. Vamos que era súper complicado coger un fotograma de la primera película y copiarlo, en fin... Los compañeros de Ryan han hecho un descubrimiento asombroso. Resulta que a las 12.01 de la noche notaron un pico de energía aunque no saben qué lo provocó. Llega el decano y le dice al chaval que su artefacto está provocando cortes de luz y decide cancelar su proyecto. Entonces Ryan recibe un mensaje con una foto que le acaban de tomar, y vemos que en el teléfono indica que son las 9.30. Pero cuando está hablando con el director, el reloj marcaba a otra hora. Al salir del laboratorio recibe otro mensaje más, y vemos que la hora vuelve a ser totalmente diferente pero es que además indica que es 18 de mayo, cuando se supone que ayer fue 18 de septiembre. El chaval investiga en una de las clases, pero aparece el de la máscara de barbudez y lo mata. Ryan despierta y su día comienza a repetirse de nuevo, así que se lo cuenta a Tri y Carter, los cuales no lo entienden, ya que dicen que Lori y Toms están muertos. A ver, a ver, a ver. Toms era el asesino melenudo, pero solamente murió el día en que envenenaron a Tri, con lo que ahora estaría vivo y no muerto. En fin que la moza se convierte en el típico personaje que los guionistas malos meten para que te cuenten lo que pasó en la anterior película. Total, el rubio se cree que esto es como la película de origen. ¡Sueños dentro de sueños! Y por ser fan de Nolan, se lleva un puñetazo en los Kinder Sorpresa. Ryan les habla de su reactor cuántico, el cual parece ser el responsable de crear un bucle en el tiempo. Pero... si fuera así... ¿Por qué el bucle se rompió cuando Tri eliminó a Lori? ¿No se supone que el bucle lo provoca el reactor? La moza le dice a Ryan que ella murió 11 veces, aunque en realidad fueron 10. Así que, o no sabe contar, o la onceava muerte estará en el Snyder Cat de la Liga de la Justicia. Carter tiene una idea, ir a un lugar público para que Ryan esté más seguro, y ese sitio resulta ser la cancha de baloncesto. Como hay partido, aquello está repleto de caretas de bebé, ya que parece ser que es la mascota. Aunque podemos ver que la chica que está junto al rubio algunas veces tiene la máscara y otras no. Trish recibe un mensaje de... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa, Canal Random! Es broma, en realidad el mensaje es del padre. Pero... ¿Cómo va a ser 11 de diciembre? Ayer era 18 de septiembre. ¡Realismo! En fin, que consigue entenderle una trampa al de la máscara del bebé barbúdez Pero vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! <tose> ¡Eso es! Tree le está quitando la careta con la mano derecha, pero al cambio de plano lo hace con la izquierda. ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Por lo visto, hay dos Ryan, y la versión asesina les explica que se ha creado un bucle paralelo y que para detenerlo tiene que matar a su otro yo. Aparece el decano mientras Ryan intenta activar el reactor, pero no consiguen detenerlo a tiempo y salen todos volando por los aires. Tri despierta en el día de su cumpleaños y vemos diferencias con el teléfono de la primera película. Todo ocurre como siempre, el de gafas mirándola, la chica del calentamiento global, la pareja que se moja, la alarma del coche, el de la gorra que se desmaya y el Ben Affleck de AliExpress. Pero algo ha cambiado. Lori no le ha preparado un cupcake, con lo que no quiere matarla. Tri le cuenta a los chavales lo del día en bucle y Ryan le dice que es probable que esté en un multiverso diferente. Solo falta que le diga que hay que encontrar las gemas del infinito. Aparece Daniel que besa a Carter. Parece que en esta realidad son pareja, pero claro, entonces no tiene ningún sentido que Tri se haya despertado en la cama de Carter, ya que al conocer a Daniel se que están en la misma hermandad y la habría llevado allí en lugar de a su cuarto. Aunque luego intentan explicarlo, pero no cuela señor guionista. La rubia se tiene que ir a comer con su padre, mientras vemos que las gafas de su amiga han cambiado de lugar y posición. Tri llega un poco tarde al almuerzo y allí se encuentra con su madre, la cual está viva en este universo random. Ryan intenta devolver a la moza a su universo, pero la rubia llega y lo impide, ya que prefiere quedarse con su madre. Tri enciende la tele, y ve en las noticias que el asesino melenudo está vivo, lo extraño es que en 11 segundos la hora del reloj ha cambiado varias veces. La rubia llega al hospital y agarra a un hacha, pero el policía la detiene, aunque el de la careta acaba con él. Lori muere y Tri cae al vacío. Al despertar, la chica habla con Ryan y sus amigos y le cuentan que para cerrar el bucle necesitan hacer cálculos que pueden llevar semanas. Pero claro, la única forma de no perder esos cálculos es que la chica los memorice todos. ¡Qué podría salir mal! No veo fisuras en su plan. Total, que la rubia resetea una vez, dos, tres, cuatro y cinco veces. Pero tras despertar se desmaya. Ya en el hospital, el doctor parece que no sabe quién es ella, así que tras deshacerse de él, la rubia le roba la pistola al policía y... Si el melenudo anda en plena operación, ¿por qué el policía está en su habitación en lugar de quedarse esperando cerca del quirófano? Tri dispara al careta de bebé, que resulta ser el melenudo. Pero, ¿no lo estaban operando de una herida de bala? ¿Ya se ha recuperado? En fin, que aparece otro mellao y la chica hace un Michael Bay. Por cierto, menudo spoiler tiene la película. Vemos que el segundo barbúdez lleva un anillo al igual que el doctor. Así que acabáis de estropearnos la sorpresa de la película, Pellizca bombillas. Un día más la chavala despierta y le da una masterclass a Ryan y sus amigos, los cuales deducen que solamente queda un cálculo posible. Pero hay un nuevo problema, la moza tiene que elegir si cerrar el bucle para que le lleve a su universo donde Carter es su novio, o cerrar el bucle de este universo y que su madre siga viva pero se quede sin pareja. ¡Uf, qué pedazo de decisión! ¡Tu madre frente a un rollete de una noche! ¡Guau! El experimento falla ya que resulta que hay un virus en el ordenador porque Samar estaba viendo páginas de zurrirse la sardina, eh Parece que Ryan tardará 6 horas en solucionar el problema y cerrar el bucle para que Tri pueda quedarse en el universo actual Carter intenta convencer a Tri para ir al hospital y salvar a Lori y a policía pero la chica lo único que quiere es estar con su madre Así que el chaval va al hospital porque quiere ser un héroe, pero sale mal Tree recibe un mensaje de Ryan diciendo que el sistema ya está preparado Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! La moza agarra el teléfono con su mano izquierda Pero ahora lo tiene en la derecha ¡Cutres! ¡Chapuceros! Mientras habla con su madre, la chica ve en la televisión las noticias. Resulta que además de morir Lori y el policía, también ha muerto Carter, con lo que Tri intenta hablar con Ryan, pero no contesta. Así que la única forma de impedir que cierre el bucle y salvar a Carter es hacer el kamikaze contra la central eléctrica, consiguiendo así dejar sin luz a sus colegas científicos. Tri despierta y vuelve a hablar con Ryan y compañía, pero antes de activar el reactor tiene cosas que hacer. Lo primero es hablar con Lori y decirle que no cambie la mano en cada plano, pero lo vuelve a hacer. Luego visita a Daniel, que está acompañada del bailarín de la primera película. Después se despide de su madre, ya que ha tomado la decisión de volver a su vida anterior en la que la madre está muerta. Cuando está a punto de que la manden de vuelta aparece el decano, aunque esto es muy raro, porque el resto de días 18 no apareció por allí, así que esto no cuadra. Por cierto, ¿cómo le ha dado tiempo a saber que habían conectado el reactor, buscar a dos guardias de seguridad y aparecer en el laboratorio en tan solo unos segundos? ¿Y cómo es que no lleva las gafas puestas y en el siguiente plano sí? Los vigilantes se llevan la máquina, y nuestros amigos deciden que tienen que robarla para llevar a la moza de vuelta a su mundo. Así que agarran un mapa, localizan dónde está guardada la máquina y avisan a Daniel para que se haga pasar por ciega, robar las llaves de la habitación de la máquina y distraer al decano mientras los chavales roban el artefacto y lo activan. El tiempo corre y Tri decide ir al hospital para salvar a Lori, así que le roba la pistola al policía mientras estaba... estrujando el botijo, ¿eh? Tri dispara al Melenudo, que inexplicablemente sale volando, y la chica se lleva de allí a Lori. Entonces les intercepta el de la careta, que como ya dijimos antes, se trata del Doctor. Comienza un flashback al estilo Shaw donde vemos que el Doctor le pone la careta al Melenudo. De repente aparece la mujer del Doctor, que dispara a Lori. Pero vamos a ver, peinaglobos, ¿qué sentido tiene esto? Se supone que el doctor quiere matar a Lori porque es su amante y esto le está afectando a la relación con su mujer. ¿Pero qué hace la mujer ahí? O sea, ¿te pone los cuernos y planeas con tu marido infiel matar a su amante? ¿Qué se había tomado el guionista aquel día? Total, que el doctor le pide el divorcio a su mujer por equivocarse al levantar la pistola. Llega Carter y la rubia aprovecha para huir. Con lo grande que es el hospital y qué casualidad que se los encuentra, ¿eh? Además, en este hospital no hay horario de visitas. ¿Porque aquí la gente entra y sale de noche? Pues porque sí, porque es su cultura y hay que respetarla. Tri entra en una sala y... ¡Alto! ¡Rebobina, pimporra! ¡Ahí está! ¡Se ve al cámara reflejado en el cristal! ¡Error épico! Y otra cosa más, ¿para qué tiene la puerta una cerradura con clave si luego no está activada? Cuando la chica está acorralada lee un cartel y tiene una idea Aprovechar el magnetismo de la cabina para atrapar al doctor y enviarle un regalito afilado Tree le pide disculpas a Lori, que aún sigue viva Mientras tanto sus amigos intentan detener al decano durante la cuenta atrás del artefacto. Y finalmente lo consiguen. Al tiempo que Carter y la rubia se besan. Al final, Tri vuelve a su mundo y Samar se queja porque se ha quedado sin batido. Fin. ¿Pero cómo que fin? ¿Que hay escena post créditos? Han castigado a los chicos para que limpien el campus. Pero entonces llega un Samuel L. Jackson de AliExpress que se los lleva a la empresa DARPA y que quiere experimentar con alguien dentro de un bucle. Así que a Tri se le ocurre la persona perfecta. Ah, fin. fin.